Tanto hombres como mujeres cometemos errores en la cama que muchas veces desconocemos y esto pasa porque simplemente nuestra pareja no busca hacernos sentir mal dándonos una lista de las cosas que podemos mejorar. Es por eso que me tomé la molestia de hacer esta pequeña lista de cosas que sin duda puedes empezar a mejorar para hacer que tus encuentros íntimos sean mucho mucho mejor. amigos, yo soy Cristian, el día de hoy les traigo los 8 errores principales que las mujeres cometen al momento de estar en la cama con su pareja. Pero antes de empezar, no olviden dejarme en los comentarios, chicas, todos esos errores que los hombres cometen en la cama. Así puedo tomar los principales y hacer un video para los chicos. Y bueno, vamos directo al grano. El número 1. Esperar que nosotros hagamos todo. Las mujeres que se sienten que las relaciones sí íntimas es un tema tabú y que no han recibido una amplia educación al respecto suelen creer que el hombre debe hacerlo todo en la cama y que ellas solo tienen que recibir y disfrutar como si fueran las jefas. La verdad es que la cuestión íntima es algo de dos y que los dos deben disfrutar, por lo que es importante que los dos pongan trabajo esfuerzo y energía para hacer que sea lo mejor posible. A los hombres también nos gustan los besos, las caricias, el jugueteo, placer oral, etcétera, etc. Esperar que nosotros hagamos todo es un error que acabará por aburrir a tu pareja. Número 2. Darle placer oral con asco o sin ganas. Las mujeres suelen disfrutar mucho cuando los hombres bajan a darles placer oral. Y lo mismo pasa con los hombres.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 Usar los dientes al momento de hacer el oral. Uno de los errores más comunes que las mujeres hacen en la cama es que no tienen la delicadeza suficiente al momento de brindar placer oral. Debes tener cuidado de no usar los dientes o de evitar el contacto con ellos, ya que los dientes pueden lastimar la parte íntima de tu pareja. Del mismo modo, los movimientos bruscos pueden resultar incómodos para tu pareja, así que trata de evitarlos. La mejor forma de realizar un oral es usando únicamente los labios, la lengua y el poder de la succión. Para aprender cómo realizarlo de la mejor forma, seguramente puedes encontrar videos en YouTube o tutoriales para aprender esto. Número 4. Pedirle a tu pareja que lo hagan con la luz apagada. Mujeres, deben entender algo muy importante. Si él se acuesta contigo es porque ya le gustas. Así de simple. Sentir vergüenza es normal, pero es importante superarla para mantener el clima de sensualidad y hacer que el tiempo en la cama sea realmente placentero. Por eso es muy importante que no le pidas que apague la luz cada vez que lo hagan. Porque es un típico error que te hace quedar como alguien insegura y que hará que, que, hará que disfrute menos tu hombre en la cama. Número 5. Hablar de cosas que nada tienen que ver con la cuestión íntima. Cosas como, oye, vamos a terminar rápido porque mañana tengo que madrugar. O, oye, cerraste bien la puerta. O cualquier cosa que nada tenga que ver con lo que están haciendo puede acabar enseguida con los ánimos. Este error puede ser muy frecuente en las mujeres. Y básicamente la, le están dando a entender a su pareja que en este momento no están interesadas en la intimidad y que están preocupadas. Pensando en algo más. Número 6. Estimular la parte trasera de tu pareja sin su consentimiento. Uno de los errores de los hombres en la cama es penetrar a su mujer cuando ella aún no está lista. Pues algo comparable con esto sería estimular la parte trasera de tu pareja sin saber si él realmente está preparado o si lo desea. No lo hagas y mucho menos en un momento culminante. Si quieres hacerlo o si sientes curiosidad, lo mejor es que lo platiques primero para saber si tu pareja también está en la misma página que tú. Número 7. Quejarte de tu cuerpo durante la relación íntima. Esto es algo parecido a apagar la luz durante la intimidad y puede ser igual de molesto para los hombres. Nuevamente, recuerda que si está contigo es porque tu figura y tu cuerpo le gustan. Por eso evita quejarte por completo de tu figura, de tu cuerpo, de tu peso o de cualquier defecto que creas tener en un momento tan íntimo como ese. Puedes dejarla autocrítica y la mejora para cuando estés sola. Número 8. No intentar ser sensual para él. Cuando tenemos una pareja es importante innovar para salir de la rutina sexual. A nosotros también nos gusta notar que las mujeres se preocupan por satisfacernos usando de vez en cuando un poco de lencería provocativa, una pijama sexy y sensual o apostando tal vez por algún jueguito sexual. Si siempre usas la misma ropa interior simple de algodón de esas que matan pasiones y nunca te animas a seducir a tu pareja o a hacer algo diferente, muy probablemente él se aburrirá tarde o temprano. Echa a volar tu imaginación empieza a hacer cosas diferentes y cosas nuevas en el, en el ámbito íntimo y bueno eso es realmente todo chicas espero que les haya servido espero que les haya gustado si algo de este vídeo te pareció interesante déjame un like y no olvides suscribirte y darle click en la campanita tin, tin, para recibir notificaciones cuando suba un vídeo nuevo eh, no olviden compartir el vídeo con sus amigas para que ellas también eviten estos errores eh, pueden consentir a sus hombres y mejorar sus relaciones así que les puede servir de mucho y finalmente me gustaría que me dijeran ¿cuáles son los errores que los hombres cometen en la calma? déjenme su comentario con su respuesta ya que voy a tomar los peores errores y haré un video para que también los hombres no cometan esas atrocidades con ustedes del mismo modo si tienen cualquier duda o pregunta pueden seguirme en Instagram twitter, dejar su comentario o visitar ascristian.org. nos vemos en el próximo video, un abrazo, chao, chao.